Bien, creo que ya era hora de un nuevo montaje desde hace tiempo, y vaya que lo del torneo está yendo todo bien, pero con respecto a eso lo que les puedo decir es... Hola gente, lamento interrumpir el video, es que quería poner a prueba esta nueva habilidad que aprendí por ahí. Como justo Alonso iba a decir, es que con respecto al Neanturni 2022, ya son 4 de 16 participantes, sí, ahora el máximo son de 16, aunque no lo crean le gusta aprovecharse sin pensársela dos veces. Y para aquellos que no se unieron, les daremos hasta el 20 de mayo para poder inscribirse al torneo, por las dudas les dejaré una tarjeta por si quieren unirse, en fin nos vemos. Wow, ¿pero qué carajo ha sido eso? en que estaba, así ya me acordé, si quieres que promocione tu canal, deja el link en el típico comentario fijado, y bueno ya saben todo lo demás xd. together